Los trabajadores de la empresa de ómnibus escolares en el municipio de Manzanillo acondicionan sus carros para apoyar a las elecciones nacionales del venidero 26 de marzo en medio de la compleja situación económica por la que atraviesa el país. Sabemos la situación puntual que hay en el país y nosotros, bueno, estamos brindando nuestro apoyo. En la provincia nuestra está eh, eh, constituida eh, la operación Sensibilidad, eso lo hacemos nosotros, eh, al transporte le lo toca los jueves de cada semana, que es precisamente el apoyo a las paradas en, en el horario pico. Nosotros eh, estamos eh, brindando este servicio. Directivos, choferes y mecánicos tienen ante sí el desafío diario de trasladar a miembros del Ministerio de Educación que laboran a más de 30 kilómetros del costero territorio y además dejar a óptimas las guaguas para brindar apoyo a la transportación urbana aún y cuando no se establece aquí el arrendamiento que beneficiaría a todas las partes. Con respecto a los experimentos que estamos realizando a nivel nacional con el tema de los arrendamientos, principalmente en gran manuenta de otras provincias que se han escogido el arrendamiento, eh, tenemos experimentar ahora en Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana y Pien del Río, buscando más bien eh, otras alternativas con elevar el CDT, que lo tengo muy bajito, como decía anteriormente, el déficit de pieza y... Eh, Neumático-batería, hoy un, nos paraliza un, una X cantidad de medios, y bueno, ahora lo estamos extendiendo eh, precisamente todos los días, todos los días que tenemos la posibilidad y existe la posibilidad de combustible. Pues nosotros estamos brindando el, el servicio este a la población, precisamente por la situación puntual que sabemos que hay en estos momentos. No solo la carencia de piezas de repuesto afecta a la transportación de profesores y alumnos en el municipio de Manzanillo, sino la asignación de combustible en pista, asunto por el cual tienen que rediseñar las estrategias diarias para cumplir con su encargo social y humano. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.